Enfócate en ti. La gente es pasajera. Es bueno siempre saber hacia dónde ir, para saber a dónde nunca hay que regresar. Nuestro destino es uno solo y lo vamos forjando con cada una de nuestras acciones. Por ende, si queremos un buen futuro, debemos darnos a la tarea de ir por él con total convicción. Jamás se debe perder el norte en nuestro rumbo. Debemos tener una meta fija y trabajar diariamente con fuerza e inteligencia para conseguirla. La mejor forma para seguir ese norte es saber los sitios en los cuales no hemos logrado gratas experiencias. Debemos recordar cómo llegamos hasta ellos y las penurias que estos nos hicieron sufrir. Sí, debemos recordar esto de manera clara y viva, ya que al tenerlo presente en nuestra memoria sabremos lo que debemos evitar para no volver a ese sitio o a uno similar. No te frustres con la gente que es pasajera, mejor disfruta de la felicidad que es ligera, silenciosa y llena de paz, deja que posee en ti. Esto es algo que olvidamos hacer casi siempre, resulta que damos muy por sentada la felicidad verdadera y creemos que la podemos encontrar en cualquier lugar, sin embargo debemos recordar que la risa que nos causa un payaso en un circo, al entretenernos con sus ocurrencias, no es la sonrisa que coloca en nuestros rostros un abrazo proveniente de la persona amada. Tal vez por costumbre, a ignorar el sentido de la verdadera felicidad, o por simplemente no haberla encontrado nunca, tendemos a dejarla de lado y enfocarnos en cualquier otro asunto, como las personas, por ejemplo. Gente que viene y va. Individuos de procedencia prestigiosa o simplona que roban nuestros pensamientos de una forma u otra. No hay nada más triste que ignorar la paz que le brinda al alma al sentirse y verse realizado. Habiendo hecho todo lo que hemos querido, y sin un solo vacío en el corazón, contemplando nuestra obra maestra y disfrutando de cada segundo que pasamos construyéndola. Valientes son aquellos que teniendo sus pedazos rotos, se animan a armar solos. Creo que muchos podemos relacionarnos con buscar a alguien que nos ayude a superar una situación difícil o algún dolor interno, y no me refiero a la parte médica. Generalmente, en ocasiones cada uno de nosotros ha buscado consuelo en alguien más, esperando que esta persona sea capaz de tomar los pedazos rotos provenientes de nuestra alma, unirlos y hacer arte otra vez de ellos. No hay nada más tonto que esta creencia si esperamos a que alguien nos realice esa obra sobre nosotros, no estaremos haciendo más que admitir nuestra propia debilidad. Si se tiene amor propio, se sabrá cómo reinventarse y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Cuando se está hecho mil pedazos, cada una de nuestras acciones debe tener el fin de sanarnos a nosotros mismos. Debemos dejar de sufrir por puro placer a la tortura y colocarnos en el pedestal en el que merecemos estar, por muy vanidoso que eso parezca. Solo cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta de la persona que de verdad debe importarnos es que logramos ver el camino a la verdadera felicidad, ya que resulta que quien más debe de importarnos somos nosotros mismos. Eso se aplica en cada aspecto de la vida, ya sea en la familia, en el trabajo cualquier tipo de relación personal que podamos mantener en nuestra felicidad y es la que importa. Un ejemplo claro de esto es una pareja que se encuentra envuelta en un sagrado matrimonio. Es conocido que actualmente muchas parejas que alguna vez se juraron amor eterno, terminan separándose por razones que pueden sonar inverosímiles. Pero tiene sentido, el amor puede acabarse, tú puedes cansarte de una situación y si no eres feliz, ¿para qué estás ahí sufriendo sin ganar nada? Eso aplica incluso para parejas con hijos, seamos honestos. Unos niños cuyos padres no hagan otra cosa sino discutir, no deben ser niños felices, ya que de una u otra forma se verán atrapados en el medio de una batalla en la que probablemente serán heridos. Para poder darle amor a alguien más, es necesario saber cómo darse amor a uno mismo y ser feliz sin ataduras. Pasando de la familia al trabajo, el concepto no difiere mucho a decir verdad. Cuando en lugar de levantarte feliz y entrar en un ambiente de trabajo sano, en el cual te reúnes con personas productivas, te levantas sin ánimo y entras a un trabajo que no te llena, y que además solo te rodean personas que pareciera tener un poder sobrenatural para robarse la felicidad de una habitación, están en un mal sitio. Claro que se complica y no es tan fácil irse porque existen compromisos, deudas y necesidades, pero eso no quiere decir que debas permanecer ahí. Existe un cúmulo de oportunidades que puedes aprovechar, puedes buscar otro trabajo mientras mantienes el actual o iniciar algo por tu propia cuenta que pueda ayudarte a ser feliz. A veces parece un acto egoísta, pero debes ocuparte de ti. Debes cuidarte a ti mismo, es tu obligación. Cuidarte y darte amor propio es uno de los pilares para encontrar la verdadera felicidad. Colocarte como una prioridad es primordial para alcanzar tus propias metas. Educarte tanto académica como espiritualmente resulta conveniente para apreciarte más y apreciar tu valor en el mundo. Por complicado que parezca. Es solo eso, apariencia, decir verdad, colocarse como prioridad, no es nada complicado. Solo debes prestarte atención a ti mismo y si tienes algún rencor, sácalo, libérate de él. Si tienes algún dolor físico, ve al médico y cúrate. Si no estás feliz con el lugar en el cual te encuentras, levántate y haz algo para cambiarlo. Solo coloca el primer ladrillo y poco a poco serán una pared. Analízate, mírate en el espejo y admite tus errores. Aprecia tus fortalezas y di lo que harás para ser la mejor versión de ti. Cuando hayas hecho este análisis, toma nota y planifica cómo llevarás a cabo cada meta. Así, mientras te esfuerzas, verás tu verdadero valor y la felicidad llegará a ti. Gracias, Marco. Enfócate en ti. La gente es pasajera. Grábate esto en tu mente. Este es el mejor consejo que te podemos dar. Nosotros, como tus amigos, como las personas a las cuales recurres a expresarte o a abrirte. En pro al sentimiento que tienes que tanto te aqueja. El sentimiento que tienes entre tus labios, entre tu mente, entre tu ser. Yo sé que es bastante difícil el hecho de cuando tú estás con alguien y... Llevas De una forma tan nefasta Tu relación Que lo que haces es, es buscar, buscar, buscar buscar, Tratar Tratar de hacer de que todo salga bien Buscar que todo Se dé como un cuento de hadas Cuando realmente es todo lo contrario Lo que tienes que hacer Yo sé que es bastante difícil El hecho de que Estés pasándolo por lo que estés pasando Pero amiga Amigo, de eso se trata la vida, de equivocarnos. A mí me da risa a esas personas que tú buscas hacerlos tu prioridad. Y esas personas no lo hacen. Te puedo apostar lo que tú quieras. Que cuando tú dejas de actuar de esa forma, ahí sí te priorizan. Ahí sí te buscan. Ahí sí no pueden vivir sin ti Esto es más común de lo que tú crees Quizás Has pasado por esto que te estoy diciendo ¿no? Pero he ahí la moraleja de todo esto que estamos conversando Si tú Por lo general Sueles atraer relaciones de este tipo Pues No hay más para dónde ir Simplemente enfócate en ti Priorízate a ti, ve a un gimnasio, ve a una estética, qué sé yo, haz lo que te haga feliz. En mi caso a mí me encanta andar en moto. Entonces, cuando estoy triste, cuando tengo un desamor o cuando simplemente estoy deprimido, prendo mi moto y me voy. Hay gente que les llena jugar fútbol. Hay gente que les gusta ir a la estética, arreglarse sus uñas, por ejemplo. Esto es enfocarse en uno Si tú te quedas postrado en una cama llorando Porque esa persona ha sido muy mala contigo Ahí te digo ¿Qué estás haciendo? No tiene sentido que lo hagas Porque no te estás priorizando Estás dándole más prioridad A ese desamor A ese maltrato emocional que te hizo aquella persona A cualquier otra cosa Pero bueno La vida es así lo único que yo te quiero decir a ti, amigo, amigo querido, amiga querida, es que busques actividades, pueden haber muchas cosas que debas hacer, pero para que tú te llenes, aunque también he de destacar que esa clase de prioridades o esta clase de actividades se tienen que dar dentro de ti primero, no tiene sentido lo que digo, déjate lo explico. Basta con que simplemente tú empieces a trabajar tu yo interno, te paras frente a un espejo y comienzas a repetirte una y otra vez el valor tan impresionante que tienes, el por qué vales tanto, el por qué no, por qué sí, por qué actuar de esta manera u otra. Para que tú te des cuenta de que simplemente... La gente es pasajera y que te tienes que priorizar delante de todas las cosas. Escúchame bien, acá en Villafers estamos preocupados por tu bienestar. Que Dios te bendiga. Feliz noche. Y sientes.